Hola, te doy la bienvenida al campus de formación de Amaltea Consultoría de Igualdad. En este vídeo te voy a enseñar cómo acceder a nuestros cursos de formación, matricularte y cómo moverte dentro de un curso. Dentro de la pestaña Cursos tienes un acceso a los contenidos y objetivos de todos los cursos, metodología didáctica y un acceso directo a nuestro campus a través del botón Campus. Una vez dentro del campus debes de saber que aquellos cursos que tienen pasarela de pago y se pueden matricular de manera automática directamente a través del propio campus son aquellos que tienen la pequeña cesta en este lado derecho. Pero para matricularse no es un botón al que tengamos que apretar. Para hacerlo tenéis que hacer lo siguiente. En primer lugar lo que tenemos que hacer es entrar en el curso que nos interesa. Si no tenemos ningún usuario todavía en el campus, deberemos de crear un usuario nuevo para darnos de alta en la plataforma. Para eso, daremos clic en cualquier parte de la imagen de la derecha y deberemos rellenar este formulario de registro. Llegados a este punto, tienes que aceptar las condiciones de seguridad del sitio. Es interesante entrar y echarles un vistazo antes de empezar. Una vez has terminado de rellenar todos los datos, le das al botón de crear cuenta. Una vez gestionada la alta en el campus verás que tienes que recibir un correo electrónico para validar el alta dentro del campus. Para poder confirmar el alta en el campus tendrás que darle clic al hipervínculo que te sale en el email que hemos recibido. Una vez confirmado el link del correo recibido ya estamos dados de alta en el campus. Una vez ya tenemos un usuario lo que tenemos que hacer para entrar es loguearnos en la parte derecha con nuestro usuario y contraseña que hemos dado de alta. una vez Dentro del campus, veremos que entramos en nuestro área personal. Aquí abajo tenemos los cursos a los que estamos matriculados, a los que podemos entrar simplemente con un simple clic. Una vez dentro, podemos navegar con este pequeño árbol que nos puede llevar de nuevo a nuestro área personal. Si queremos, podemos utilizar los menús de aquí arriba para poder ir a un curso concreto. Una vez aquí... Podemos intentar entrar a cualquiera de los cursos, pero si no estamos matriculados no nos dejará acceder, pero sí que se nos activará, como tiene lo que es la cesta, la opción de pago para poder entrar y matricularnos a través del pago por TPV que se puede hacer a través del sistema RedSys de pago con tarjeta del Sabadell. Pago seguro con verificación de doble factor. Si ya estuviéramos matriculados dentro del curso, a la hora de entrar en uno de ellos nos dejará entrar aunque directamente nos podemos ir al área personal y ver en qué cursos estamos matriculados y en los últimos que hemos entrado. Una cosa también importante a realizar es entrar en nuestro perfil para poder verificar nuestros datos personales. Importante porque en función de estos datos personales es como saldrá el diploma acreditativo de los cursos a los que nos hayamos apuntado. Si vemos que no están bien o queremos corregir algo o incluso añadir una foto nuestra, lo que tenemos que hacer es entrar darle al botón de preferencias y editamos nuestro perfil. Aquí volvemos a ver otra vez el formulario de inscripción inicial donde podemos arrastrar una foto directamente aquí o incluso, importante, añadir nuestro DNI si no está bien puesto porque si no los diplomas saldrán sin DNI. ¿Cómo debemos movernos por el curso? Una de las cosas que debemos de conocer es que tenemos arriba a la izquierda un menú lateral que nos permitirá acceder a distintas zonas del campus. Por un lado podemos ver los usuarios en línea y podemos utilizar lo que es la opción del chat, es decir, una comunicación síncrona con otros alumnos. También podemos acceder a los foros, tanto al foro de novedades del docente en el que solo puede publicar el docente y podemos acceder también al foro general del aula. Todo lo que publiquemos en el foro de debate del aula lo podrá ver tanto el alumnado matriculado como el profesorado. En este menú lateral también podremos comprobar nuestras calificaciones. En la parte derecha tenemos el estado de finalización donde podemos ir viendo aquellos módulos en los que ya hemos entrado. Por ejemplo, si entramos a ver los vídeos sobre la parte del acoso podremos ir navegando por los distintos vídeos. Una vez hemos terminado de ver los vídeos, utilizando el árbol de aquí arriba volveremos otra vez a la parte inicial del curso. Como ya hemos visto los vídeos de este módulo, se nos activa el check de que esta parte ya está completada. Y aquí arriba, en el estado de finalización, podemos comprobar que ya tenemos un módulo terminado. Dentro de cada módulo, tenemos como material complementario las presentaciones y powerpoints que se utilizan en los vídeos. Y disponemos de un cuestionario de evaluación que nos permitirá evaluar lo que hemos aprendido. Es importante fijarse de cuántos intentos disponemos. Además, si tenemos alguna limitación de tiempo para cumplimentarlo. Si lo tenemos claro, como en este caso solamente hay dos intentos permitidos, cuando le demos a intentar resolver el cuestionario, tenemos que tener claro que vamos a disponer del tiempo suficiente para poderlo cumplimentar. Normalmente las preguntas serán de tipo test. Una vez contestadas todas las preguntas, le damos al botón de terminar intento. Una vez enviado, la plataforma nos informa de la nota obtenida. También tenemos un feedback inmediato de cuáles son las respuestas correctas y de cuáles son las respuestas equivocadas. De esta manera podemos volver a hacer un intento sabiendo y conociendo cuáles son las respuestas y en qué nos hemos equivocado. Podemos volver otra vez al módulo a través del árbol y si queremos podemos volver a hacer un intento. En este caso no se me marca con un check como finalizado porque para que eso ocurra tendría que haber superado el examen. De este modo podremos ir resolviendo cada uno de los módulos a medida que vamos avanzando. Hay que tener en cuenta que para poder hacer el módulo 2 normalmente se requiere que tengas el módulo 1 aprobado. En ocasiones dentro del curso tendremos casos prácticos a resolver. En estos casos lo que tenemos que hacer es leer el caso práctico y la actividad propuesta por el docente. En este caso se nos pide que adjuntemos un archivo en Word o PDF con la respuesta en base a las preguntas realizadas una vez resuelto el ejercicio le daremos al botón agregar entrega y podremos arrastrar y soltar el archivo word o pdf dentro de lo que es el cuadro o directamente apretar al botón de agregar archivos guardaremos cambios y podremos hacer la entrega al profesor que tendrá previamente que corregirlo para darnos una calificación al final del curso tenemos una encuesta de valoración que es interesante que contestes para poder tener un feedback positivo o negativo y permitirnos mejorar dentro de lo que es la calidad del curso. Una vez hayas terminado todo el material del curso, es decir, tengas el estado de finalización completamente marcado en rosa, ya te permitirá descargarte el diploma del curso. Recuerda guardarte una copia del diploma y no perderla. Una vez obtenido el diploma del curso, podremos seguir entrando en la plataforma y en este curso durante un tiempo limitado. Si volvemos a nuestro área personal, veremos el porcentaje de cumplimentación de cada uno de los cursos que podemos ir terminando a medida que nuestra disponibilidad lo permite. Si tenemos que entrar en cualquier otro de los cursos, el sistema de trabajo será exactamente el mismo.